Hola amigos, continuamos con la línea de ayuda y nos acompaña Brenda Casas, gerente de financiamiento de Citywide Home Loans. Ahora, muchísimos televidentes han escrito a través de Facebook y nos están preguntando sobre el mercado de hoy y los intereses. Eh, sí, Carlos, la condición del mercado en Las Vegas es muy saludable en este momento. Tenemos un inventario de aproximadamente tres meses, lo que significa que hay una gran demanda por casas. El precio promedio de casas ahora está en 240 mil dólares, un aumento de 9% comparado al año pasado. En cuanto a intereses, el mercado ha estado muy activo en los últimos meses y han ido subiendo los intereses. Las proyecciones de este año son que seguirán aumentando, pero aún así todavía tenemos intereses históricamente bajos y hay que tomar ventaja de que todavía tenemos buenos precios y muy buenos intereses y no esperar para comprar su casa. Si deciden esperar y los intereses o precios suben, puede ser que ya no puedan comprar la misma casa de hoy en día. Y hablando precisamente del inventario, ¿a dónde pueden haber oportunidades? Bueno, mira, Carlos, vamos a ir al mapa en este momento y les mostraré qué hay disponible. Hemos efectuado una búsqueda en el mapa por propiedades entre $150,000 y $250,000, con tres recámaras, dos baños y doble garaje, y podemos ver que hay propiedades en todas áreas de Las Vegas. Existen oportunidades de compra en el área del norte, y si seguimos extendiendo hacia el este, llegando a la Hollywood, encontramos otras propiedades de construcción más recién. También encontramos propiedades en el Southwest, que es una zona de mucha demanda, por su acceso a los freeways y cercanía al comercio y escuelas nuevas. Y, por supuesto, también hay casas disponibles en el área de Henderson y Summerlin. Bueno, muchísimas gracias Brenda. Qué buena y importante información. Recuerden que pueden llamar ahora mismo a la línea que está en su pantalla o nos miran en, a través de Facebook. Continuaremos con la línea de ayuda más adelante en el próximo segmento y recuerden que las primeras 50 llamadas obtendrán un crédito de mil dólares hacia su costo de cierre.